Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo Mirad, hoy es lunes, hoy empezamos una nueva semana Y ahora pues los lunes los estoy utilizando pues para avanzar cosas aquí en el escritorio Por ejemplo ahora pues he terminado, mirad ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde se queda, Aquí, mirad pues aquí tengo apuntados todos los deberes que tengo que hacer. Bueno, pues aprovecho para hacerlos los lunes ahora. Y ahora pues también tengo aquí el ordenador. Que voy a editar el blog de la semana pasada. Así que ese es el plan. A ver. Vamos a ver. ¿Y qué más? Mmm... Esta semana todavía no tenemos nada planeado, así que no no sé qué vamos a hacer. Pero lo que sí que sé que vamos a hacer hoy es que ahora cuando acabemos esto vamos a ir a darnos el paseo en bicicleta diario, que ayer no lo hicimos porque estuvimos en el sendero. Así que esta semana, o sea, hoy... Así que lo vamos a hacer. La semana pasada solo, solo lo hicimos dos, dos días, o sea, muy poco. Esta semana, sin falta, tenemos que ir todos los días. O casi todos, por lo menos. Pero por ahora voy a terminar aquí de editar el blog. Bueno, que todavía estoy empezando. <ríe> si lo empiezo. que tengo por ahí, atrás esta es la cuesta más dura de todo el recorrido o sea, me tarda aquí como 10 minutos en subir una cuesta, pero es que es larguísima ay. bueno, aquí vamos ay, ¿qué es eso? últimamente no sé por qué, pero las carreteras están llenas de animales aplastados por los coches pero llenísima o sea, hay ardillas, pájaros, conejos, zorros, incluso de todo, no sé por qué será, pero esto es una ép son épocas. O sea, porque esto en invierno no pasa, en verano tampoco, es en primavera y en otoño. Oh, mirar qué bonito y... qué bonito las nubes que hay por ahí arriba, a ver si se hace zoom. Oh y aquí vamos ya hemos terminado la cuesta Vamos no a unir hasta hoy el bosque así que eso qué es un conejo un gato ¿Qué es yo diría que es un conejo he aprovechado aquí para hacer una compra de tres cositas nada más me he comprado un bote de gomina que ya se me estaba gastando y me compré un caprichito de un sirope nuevo que han traído, ahora os lo enseño, está chulo y un helado Ahora después os lo enseño, os lo enseño. Bueno mirad estos es creo que tengo os quiero enseñar el sirope es este hasta mañana Bueno chicos buenos días son las 8 y cuarto de la mañana Ya sabemos que nos vamos Hasta, hasta después por la tarde Mirad, chicos, he llegado ya a casa, me he comido aquí, bueno, me he preparado y me voy a comer una avena con mango y plátano que le he echado. También le he echado un poquito de sirope de agave para que estén así un poquito más, con más dulce. Y ya está, me lo voy a comer. A ver qué tal está la avena con mango y plátano. Bueno, Entonces, esperaba algo más Aquí andamos dando el paseito de hoy Y hoy estoy... he salido un poco más tarde Porque he estado haciendo un proyecto De biología Un... ¿Cómo se llama? No sé que era de recolectar unas plantas que él puso en un mensaje <risa> un mensaje un mensaje y eh, tenemos que reco reco recolectarlas secarlas y eh, ponerlas en un papel con una información pues bueno pues he estado haciendo eso y pues no ha acabado porque es que he trabajado porque a ver este, a o sea que yo lo estoy trabajando bastante Lo estoy dejando súper bonito Porque para mí eh, la presentación es lo más importante Para mí la presentación es el 50% de la nota Así que pues lo estoy dejando así todo bien reposadito Con boli negro, así. Ahora os lo enseño, me está quedando bastante bonito Mirad, por aquí vamos que yo creo que esta es La parte más peligrosa del recorrido la carretera esta, porque pueden venir coches por aquí cerquita Entonces me tengo que apartar ahí A la hierba Pero bueno, ya casi estamos Ya nos quedan a lo mejor 3 kilómetros como mucho Hoy es un día nuevo Hoy es... ¿Qué día es hoy? Es miércoles Y mira, lo voy a explicar porque es que, es que me da la impresión De que esta semana pues no estoy grabando Prácticamente nada De vlog Así que bueno, voy a dar contexto Ayer, bueno, voy a hablar así De lo que hemos hecho Pues estos días, a ver, voy a colocar aquí Vamos a charlar un ratito Bueno, ayer Jolín, sé que esto del el rato Ayer fue martes y bueno, cuando fuimos al cole, pues eh, fuimos a recoger arándanos en una asignatura que tengo ahora este año, que ya creo que, creo que os la expliqué la, la semana pasada, una asignatura opcional, o sea, que tú eliges, y es sobre mmm, la naturaleza, o sea, es una mezcla entre cocina... Y química y pues normalmente pues lo que hacemos es salir afuera a hacer cosas en la naturaleza. Bueno, pues ayer fuimos a recoger arándanos. Y después, que tuvimos? Después tuvimos una hora que se tienen todos los meses. O sea, una vez al mes tenemos una hora que estamos con nuestro tutor. Y pues esa hora la aprovechamos pues para hablar de excursiones y cosas que... Y para... Pues para hablar de cómo va el colegio. Y pues hablar de... Mmm, pues no sé, nosotros ayer, por ejemplo, como ahora, como acaban de, de empezar los colegios, pues hay... Muchos niños pues se están poniendo enfermos, pues porque, bueno, pues siempre pasa, ¿no? Que empiezan los colegios y llega la gripe o algo así. Bueno, pues están faltando muchos niños, básicamente por eso. Entonces, íbamos a hablar sobre un viaje de un día nada más que tenemos que hacer en... En primavera a Helsinki sobre una cosa de arte. Pero como faltaron muchos niños, pues al final lo que hicimos fue a dar un paseo fuimos a dar un paseo y la señora nos compró helados. Y luego tuve hora con la profesora de español y después tuve inglés. si sí, no me equivoco. Y luego que... Luego ya está. Y hoy por la mañana lo que he hecho ha sido estar editando el blog, o sea, publicando el blog de la semana pasada y... Mm, el desayuno que ya lo viste Esta mañana no desayuné mucho porque no tenía hambre, además en el colegio. Hoy tengo la asignatura esa de cocina, así que pues iba a comer ahí de todos modos. Hoy hicimos como una bandeja, unos dips de verduras y mm, un dip de crema con lechamos ketchup y más especias. <tose> <tose> <tose> <tose> no Una vez a estornudos. Luego, mmm, tuvimos, ¿qué tuvimos? Ah, ¿qué tuvimos? ¿Qué tuvimos? Jolín, ¿qué tuvimos? Ah, química, tuvimos dos horas de química Y después, bueno, una hora de química, comimos Hoy había como una cosa que ponen muchas veces aquí Que es como si fuese una crema de, de cereales que digamos, eh, hoy creo que era de espelta Y había un puré de manzana que le echaba Y bueno Luego tuvimos otra la segunda hora de química Después matemáticas y después historia Y ahora Pues estoy aquí, merendé Y estuve haciendo el proyecto Que antes que se me olviden Os lo voy a enseñar cómo va Que os dije ayer que os lo iba a enseñar Y al final no lo No, os lo enseñé Es esto de aquí Estoy poniendo aquí las plantas y todo y bueno, pues eso, cada uno está terminado. Y bueno, pues ahora vamos a dar el paso en bicicleta, que ya se nos está haciendo demasiado tarde. Así que, pues, deberíamos ir ya. ¿Y qué más? Pues ya está. La semana que viene es la boda de mi tío. Así que mmm, mi padre se va a tener que ir a España unos días para ir a la boda, básicamente. Nosotros también íbamos a ir, pero al final no ha podido ser. Ah, sí, bueno, nada. Así que nos vamos. En bici digo, ¿eh? que no nos vamos a la boda, que nos vamos en bici. Bueno, aquí tengo el casco. Siempre hay que ir protegido, así que... Casco. Espera que me lo ponga bien. pero bueno vamos a intentarlo chicos buenos días son las 3 menos 25 y mirar me estoy preparando a ven al horno lo voy a meter ahora en el horno acabo ah. de volver del cole y a ver si se ha calentado. no se la lo voy a meter a ver. que acabamos de volver del cole y bueno pues hoy ha sido un día normalito Mientras que estés en el horno voy a ir acabando ya la, la cosa esta que os enseñé antes. Lo de las plantas. que mirad, esta mañana lo avancé un poco. Pero todavía me queda, así que pues vamos a seguir haciéndolo. Entonces, a ver... ¡Uy! Que se cae. Ay, bueno, pues eso, que lo voy a seguir haciendo. Ya he sacado esto del horno, mirad que buena pinta que tiene. Así se está cantando por si escucháis algo. Ay, qué bueno, por Dios. Mira. Se queda como, uy, está caliente esto, ¿eh? Se queda como si fuese una tarta. Mira. Aquí está no. Bueno, chicos, aquí estamos un día más dando el paseíto Y es que nos acabamos de enterar de una noticia, de no, una noticia De una noticia radical de la atrás. Que bueno, que si sale bien, genial, si no sale bien, bueno, habrá más cosas, pero vaya, que lo veréis eh, más adelante en este blog todavía no os lo voy a contar, o si no lo habréis visto en el título, no sé, ya veremos, es muy fuerte, ¿eh? que nervioso, es pasado mañana, me muero, que nervioso. Pues chicos ayer compramos unas nuevas bicis que son así como estilo vintage me encanta y mirar tiene que una cestita porque bueno hoy no estoy dando el paseito largo que doy todos los días hoy estoy dando uno un poco más cortito porque es que hoy la verdad es que no me apetecía o sea si sí me apetecía pero es que hoy tenemos sauna entonces mmm, no quiero llegar tarde a la sauna porque ya que tenemos solo una vez a la semana aunque a lo mejor, a lo mejor, repito, solo es a lo mejor, eso cambiará pronto. Y eso tiene que ver con la noticia que os daré en este blog más adelante mañana. Y, bueno, pues eso. Eh, que ahora mismo estoy dando el pasito de hoy un poquito más cerquita por aquí. Hay caballos por ahí. Creo que hay caballos. Y bueno, ahora también me voy a pasar el, por el súper para comprar mantequilla para hacer cinnamon roll bueno, pues nos hemos parado aquí en el río para contemplarlo porque hacía tiempo que ya no venía mirad qué bonito es yo creo que este es el mejor panorama que hay en nuestro pueblo el río así, viniendo el otoño, que mirar si os fijáis, las hojas ya no están verdes, ¿verdes? sino que ya se están poniendo como más amarillentas, marroncitas las flores, qué bonitas aquí Y luego por ahí las montañas Que por la noche pues se ve todo esto lleno de auroras boreales Que normalmente vienen de por ahí a hacer un círculo así Llegan hasta la montaña A ver, vamos a bajar al río A ver que, si vemos algún pescadito Porque ahora es época de que haya salmones Por aquí Así que vamos a ver si vemos algo Aquí la gente suele venir mucho a pescar, y en invierno también, hacen aquí un agujero en el hielo, porque esto se congela todo. O sea, se puede caminar de aquí hasta la otra punta, hasta la otra orilla, sin problema, vaya. Mirad qué bonito el agua. Las aguas de... ¡Ay, mirar! Sí hay pececitos. No sé si los veis, pero sí que hay... Hay pececitos o renacuajos, no sé, no me he fijado bien. Pero hay algo... ¿De qué estábamos hablando ahora? Ah, que el agua de los lagos y ríos de Finlandia es así como marroncita o negra. Súper raro. Bueno, pues me he comprado unas chuches, que mañana es el día de las chuches. Y mantequilla que os dije antes para hacer los cinnamon rolls. Mirad, he llegado al sitio donde están las vacas que hace tiempo que no las veía. Me pensaba que ya estaban en el matadero, pero mirad. Siguen estando aquí las vacas que vimos el otro día. Por ahí están Por ahí al fondo está. Bueno chicos, yo creo que ya es hora de deciros Qué es eh, la cosa esa Que mmm, os estaba diciendo antes Ay, mirad El arbolito este que ya se está poniendo muy marrón <risa> Que ya es hora de decirlo Y es que esta tarde vamos a ver Una nueva casa de alquiler Para ver si nos mudamos Ay, Vamos a verla, a ver qué tal Está al lado de un lago y... Mirad chicos, estos palos naranjas los han puesto yo creo que hoy o ayer porque no estaban antes Ay, Y sirven para en, cuando pasa el quitanieves pues para guiarlo Para que no se meta aquí en el césped Bueno ya estoy en casa y vamos a comer macarrones Que me han llevado los macarrones, zanahoria Zanahoria, pollo y bechamel Aquí está nos va poniendo música Está súper nublado. Bueno, amor ido a ver la casa. Mañana os cuento porque es madre mía. Y ahora estamos viendo aquí una peli, un picoteo. Solo pitufo. Y no. se congeladas. Bueno chicos, buenos días. Estoy muy resfriado. y No me encuentro muy bien, así que. Bueno pues voy a cerrar aquí el vlog para tener la tarde así libre y poder descansar para mañana pues poder seguir grabando una semana conmigo pero bueno, lo de la casa, os lo voy a contar ahora a ver, os <coughs> dije que íbamos a ver una casa, ¿no? pues bueno, ayer fuimos a verla y estuvimos hablando con la mujer de la casa, la dueña de la casa que las personas que había ahora viviendo en la casa, pues se iban a mudar a un pueblo que hay cerca de Rovaniemi Porque sus padres, los padres de ella, le han vendido la casa. Entonces, pues van ahí a vivir. Entonces, esa casa se queda libre. Entonces, nos vamos a mudar a esa casa. Qué fuerte, de verdad. Pero no voy a... Vamos a cerrar aquí este tema. Que para eso todavía quedan unas semanas. Así que, pues eso... lo entonces pues hablaremos de esto ya más adelante pero os, os, os diré os seguiré actualizando pero bueno por ahora pues eso nos vemos en el blog nos vemos en el blog siguiente de la semana que viene